Es celebrar una historia que ella es vivida por los frades y una vida que ella fue vivida de entrega, de sufrimiento, de conquistas, de sueños que son realizados. Y hoy yo percibo cuando yo escucho los frades de más ciudades, celebrar este momento del jubileo es reconocer, evidenciar y olear y toda la vida de ellos. Por ejemplo, celebrar el jubileo, celebrar la vida de los frades, que hicieron parte y que continúan haciendo parte en la vida de la provincia. Y nos para nos jóvenes, escuchar lo que ellos tienen para nos decir, los desafíos que ellos enfrentaron, eh, las conquistas que ellos eh, senten que realizaron y que están realizando, eh, conseguir todo lo que ellos eh, donada, ellos fueron construyendo y que se sentían y se senten guiados por el Espíritu de Dios. Eso es fantástico. algo de que hoy yo me siento con voluntad de celebrar porque me siento parte de esa vida dos los frares. Eh, importantísimo ese momento y e eh, agradecer a Dios por nos ter dado eh, esos frades visionarios holandeses y brasileños también, que entregaron su vida por esta causa que es importantísima para nosotros. Y que para nosotros, Jodo nos motiva para conseguir eh, ser agradecidos a Dios, a los frades, y también nos motivar para nosotros también continuar haciendo historia dentro de esta provincia, que tiene mucho para ofrecer para la Iglesia y para el Reino de Dios. Music